Antonio Mercado, Dulce María Rojas Hortí en su séptimo día, Cristina Calderón de Martínez, primer año, Pelegrín Román, Leonel Anselmo Peña Vargas, Junior Brito Mejía, Darling Mejía en su tercer mes, y también por la presentación de la Asamblea de Vuelta a Casa. Con fe, Esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, Diácono Ángel Villanueva y Acólitos. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz, es la fiesta del pueblo de Dios.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 la gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos toda esta celebración eucarística, este sacrificio santo del Señor, que lo ofrecemos por cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hermanos que han partido, pero también oramos por todos aquellos que están en cumpleaños de aniversario, pidiendo a la Madre, la Virgen de la Altagracia, en este tiempo de la novena, que nos conceda la gracia de estar cerca de su Hijo Jesús. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos con humildad, con sencillez, que somos pecadores delante de Dios y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y inicio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre vi, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí. Ante Dios nuestro Señor.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 nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor te poderoso y eterno, que gobiernas al mismo tiempo el cielo y la tierra. Escucha con pasivo la oración de tu pueblo, Padre, y concede tu paz a nuestra, en nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. con la debida atención escuchamos la liturgia de la palabra. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos Merquisedec rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes. Lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo del botín. Tu nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y después rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida en virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a serlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida impercedera, pues está atestiguado Tú eres sacerdote para siempre Según el rito de Melquisedec Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisede. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos Estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisede Desde Sion extenderá al Señor el poder de su cetro Somete a la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisede. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre los esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisede puestos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio Aleluya aleluya aleluya El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, Extiende la mano, la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Siempre es un gusto, un placer poder celebrar la Santa Eucaristía con todos ustedes, hermanos presentes, también televidentes, radioyentes y auto. Siempre es una gracia poder participar de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, porque el Señor nos va fortaleciendo, nos va dando la fuerza necesaria interiormente nos va dando también la gracia para que podamos acercarnos más a Él y también anunciarle y proclamarle a Él por eso nos alimenta el Señor con la Santa Eucaristía con esa Eucaristía precisamente que hemos escuchado en la primera, en la primera lectura, la Carta a los Hebreos donde aparece la figura del sacerdote Melquisedec Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y fue que Melquisedec en el Antiguo Testamento, tiempo de Abraham, fue que aquel que ofreció pan y vino. Precisamente lo que nosotros, después de miles y miles de años, entonces también estamos ofreciendo. Y en este día ofrecemos también precisamente pan y vino que se convertirán en la sangre y el cuerpo de Cristo, alimento de vida eterna y bebida de salvación. Por eso es importante la participación en la Santa Eucaristía con frecuencia en los días, y no solamente la participación, sino también poder vivir a plenitud cada momento de la Santa Eucaristía. Y ahí precisamente había un rey, el rey Salén, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo que salió al encuentro de Abraham. Y ese Melquiseded, porque estuvo ese encuentro con Abraham y desde ahí también ofreció sacrificio. Dice, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedén. Y en el Santo Evangelio, ¿qué podemos ver? Vemos ya que Jesús ha comenzado la misión, es la vida pública del Maestro, ya está yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, buscando sobre todo los alejados, llevando la buena noticia del reino, y en esa misión también pasa por las sinagogas judías. Hay que saber que en los primeros, en los primeros eh, años de Jesús, en la vida pública, pues el Maestro pasaba por la sinagoga. Los judíos también prestaban incluso su templo y por ahí pasaba el Maestro Jesús. Y después van a también a predicar las primeras comunidades cristianas. Más adelante entonces los eh, judíos se van a dar cuenta que estamos ya creciendo el mundo cristiano nosotros y entonces nos van a prohibir utilizar la sinagoga. Más adelante, sobre todo después de la resurrección de Jesús. Pero mientras tanto el Maestro en el, en el milagro que se va a hacer hoy lo vemos en la sinagoga. Y allí entonces un hombre tenía la mano paralizada. Imagínate tú la, la importancia de las manos para nosotros poder desempeñarnos en el diario vivir. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer con las manos? ¿Cuántos servicios, cuántos trabajos podemos hacer, escribir con cuando tenemos las manos bien? Agradecemos al Señor, precisamente en este momento, al Dios Altísimo, que podemos nosotros caminar, que podemos ver, que podemos utilizar nuestras manos, que podemos pensar, que podemos actuar, que podemos, podemos movernos con facilidad. ¿Cuántas, cuántas cosas hay que agradecer a nuestro Padre Dios yo siempre menciono que un día tenía la, la garganta afectada y no podía hablar. Y desde de ese día en adelante yo me di cuenta de la importancia de tener, de poder hablar, de poder expresarme, de poder comunicarme con los demás. Porque a veces tenemos tantas cosas en la vida, oye, y no valoramos y no apreciamos y hay otros que nada más están enfocados en dinero, en dinero, en dinero. Tienen, mientras más tiene, más quieren. Por eso es que es bueno cuando hay personas con corazón libre, que saben vivir con lo que tienen, que saben apreciar, que saben valorar lo que Dios le ha dado. Sea mucho, sea poco, pero lo, lo disfruta, lo aprovecha, tiene una buena calidad de vida. Y hay otros nada más con dolor de cabeza, nada más pensando en lo que no tienen y descuidando lo que tiene. Por eso es importante, hermano, dar gracias a Dios por todo lo cuanto nos concede y aprovechar todo lo que Dios pone al servicio. Dios ha hecho el universo al servicio nuestro. Dios ha hecho la creación. El, los mares, los océanos la tierra, los árboles la lluvia todo al servicio del hombre dice el Salmo 8 poco inferior a los ángeles nos ha creado el Señor nos dio sabiduría inteligencia para que podamos también eh, mejorar la creación entera aunque muchas veces la, la destruimos con nuestro comportamiento y con nuestras actuaciones y entonces se produce en el evangelio el gran milagro tiene la mano paralizada y entonces el maestro le dice levántate y ponte en medio y le pregunta a los mismos fariseos y a los, los que estaban ahí buscando nada más que el maestro dijese algo para ellos salir a contradecirlo qué es lo, qué es lo mejor para él que tiene esa mano así paralizada ¿Salvarle la vida o dejarlo morir? Hacer lo bueno o hacerlo malo? Porque había, un, había unos, sobre todo, mucho, mucho prejuicio Ay, cuidado si el sábado hace, eh, mueve una mano Cuidado si hace un milagro el sábado Ay, Dios mío, no me diga que va a hacer un milagro el sábado Lo va a curar, ay, lo va a curar pues eso es lo que tiene que hacer el sábado el ser humano está por encima de las leyes, de las normas las normas se hacen para que el ser humano pueda vivir bien pueda vivir en paz y pueda incluso desarrollarse crecer como persona no es que las leyes están para disminuirnos para destruirnos o cualquier cosa o para dividirnos, no, no, todo lo contrario cuando se legisla tiene que ser en favor del ser humano, en favor de la dignidad del ser humano. Extiende la mano, la extendió y su mano quedó restablecida. Todos los que estaban allí, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Así termina el Evangelio. Se confabulan, se unen la asociación de malhechores para comenzar a atacar a Jesús Jesús para atacar y acabar con él y comenzar a murmurar de él incluso llega un momento que lo quieren derrumbar por el barranco al maestro solamente por hacer el bien y si eso han hecho con el leño verde ¿qué no harán con el seco que somos nosotros estamos exentos de que alguien nos mire mal incluso cuando tú haces alguna obra buena a alguien no le gusta cuando tú ayudas a los demás, alguien se incomoda. Y es importante saber que nunca debemos de dejar de hacer el bien porque los demás estén pensando lo contrario. O porque haya maldad en los corazones, que uno no, no puede hacer el bien. No, no siempre hacer el bien, aunque otras personas tengan otros pensamientos. Y es por eso que no debemos tampoco llevarnos de todo el mundo de toda corriente ideológica de todo pensamiento contrario y equivocado Qué bueno cuando sabemos defender las cosas buenas sabemos defender la doctrina del Señor sabemos también corregir el que está equivocado porque muchas veces hay personas equivocadas que piensan que tienen la ley completa y es todo lo contrario pues hermanos y hermanas Dios está con nosotros y nos va enseñando, formando, educando, para que también nosotros vayamos llevando la buena nueva a los demás. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Nos ponemos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones. Dios que ha hecho esta alianza de amor, que tenemos como sumo sacerdote, que intercede ante él por nosotros, y oremos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, escúchanos Señor. Señor. Para que la iglesia sepa oír los gemidos del Espíritu en los hombres de nuestro tiempo, y libre de toda obstinación, con apertura, de una palabra esperanzada a cuantos las necesitan, oremos. Escúchanos, Escúchanos, Señor. Para que el Papa y los Obispos, los Prevísteros y Diáconos, sean incansables en la proclamación del Evangelio y muestren a todos los caminos de la salvación, oremos. Escúchanos, Escúchanos, Señor. Para que Jesús, Rey de justicia y paz, las conceda a nuestro mundo azotado por el odio y la violencia, y para que los cristianos seamos fermento de unidad y testigo del amor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes viven atrapados por los ídolos de nuestra sociedad, droga, placer, confort, poder, oigan en sus corazones la voz de Jesús, que los invita a ponerse en pie, a compartir desinteresadamente sus bienes y a cambiar de vida, oremos. Escúchanos, Escúchanos, Señor. Para que el Señor resucitado acoja en su reino a los que creyendo en la resurrección dejaron este mundo y a cuantos murieron sin fe, oremos. Escúchanos, Escúchanos Señor. Para que todos nosotros seamos Sepamos abrirnos desde la Eucaristía a la fuerza transformante de Jesús. Oremos. Escúchanos, Escúchanos, Señor. Pidamos también, hermanos y hermanas, por todo nuestro país, por toda nuestra nación, para que siga creciendo, desarrollando, siempre y contando con la intercesión de nuestra protectora, la Virgen de la Altagracia. Oremos. Escúchanos, Escúchanos Señor. Pidamos también por cada una de las familias, los hogares. Para que el Señor lleve paz, unidad, armonía y comprensión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pero también pidamos, hermano, por todos aquellos que están enfermos, muy especialmente por aquellos que están paralizados con alguna enfermedad, por aquellos que están ya postrados en una cama, para que el Señor le conceda el consuelo en su corazón, le conceda la salud necesaria. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre Santo, Rey de eterna gloria, la oración de tu pueblo que te implora y te suplica. Ven, Señor, en nuestro auxilio y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofrecemos y que hemos de comulgar. este es el momento de llegar confiado a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes, para que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para, para la alabanza y gloria de su nombre, para, para nuestro bien y de toda su, toda su santa iglesia. iglesia. Oremos, concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención.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 porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del Universo nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor.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 que será entregado por ustedes. Señor, Rey, Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él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 te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Sori, los obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Lilian Figueroa, Emiliana Cepeda de González, Antonio Marcado, Dulce María Rojas Ortiz, Cristina Calderón de Martínez,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 Como también, también nosotros, nosotros nos perdonamos a, nosotros. a los que nos ofenden. No nos dejes no, caer en, en tentación y, y líbranos. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudado por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.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 Y con tu espíritu Como hijos de Dios Compartan un signo de paz Cordero de Dios Quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios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 Eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte Jesús en tu vino y tu pan. Señor qué consuelo saber que me amas Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios Y has querido venir a morar en mi pecho Ser en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarte tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz tu amor al querer compartir Señor en nosotros tu espíritu de caridad y de amor para que haga vivir concorde en el amor a quienes has saciado de un mismo pan del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Novena de la Virgen de la Altagracia en su séptimo día Oh emperatriz de los ángeles y maravillosa protectora de los hombres Oye, Señora, a este afligido enfermo que te llama y pide el remedio de todas sus necesidades. Las corporales esperan la medicina de tu admirable patrocinio y las almas serán, con tu alta gracia, el empleo compasivo de tu clemencia. Como yo logre en mi muerte la asistencia, no dudo a la sombra de tal protectora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 Ahora y hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Bien hermanos y hermanas, recordarle el gran concierto llena eres de gracia Que tenemos en la Casa San Pablo Este viernes, viernes 20 a las 7 de la noche en la Casa San Pablo Puede adquirir tu boleta ya mismo, cuando vaya, o puede adquirirla también en, aquí en esta parroquia, Televida, David FM, Radio ABC, eh, Casa San Pablo, entre otras librerías. Ahí puede adquirir la boleta para que participe de ese gran concierto. Se ha buscado todos esos artistas católicos que cantan a la Virgen y ese día van a cantar todos esos cantos hermosos a Nuestra Madre, también habrá una sorpresa bien grande y hermosa. O sea que estamos todos llamados a participar. Y el día 21, ese, ese concierto para preparar el día de precepto el día de la Virgen. Entonces el día 21 estamos celebrando todo en las diferentes iglesias. Es día de precepto es día también feriado y hay que ir a celebrar a diferentes parroquias pregunta el horario para que pueda participar. Aquí la celebración será a las 10 de la mañana, sábado a las 10 de la mañana, sábado 21, vamos a tener nuestra solemne Eucaristía dedicada a nuestra protectora, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Le espero a todos. Agradezco también a esos hermanos que siempre colaboran con nosotros, nacional e internacionalmente, y depositan esos números de cuenta. Gracias a Dios le premie por ayudar colaborar con la evangelización a través de los medios de comunicación. Eso es lo más importante cuando nos unimos todos. Juntos llegamos más lejos en la evangelización apoyándonos todos para que el Evangelio pueda llegar a los más alejados y a todas las familias. Le imparto la bendición el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor, acompañado de Jesús, María y José, pueden ir en paz. Demos de gracias a Dios. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús. María, tú eres la llena de gracia, los dominicanos frecuentan tu casa, eres el santuario de paz y armonía, el que viene a ti.